y hey, muy buenos a todos aquí dominio gamer en un nuevo gameplay de terraria y bueno amigos este gameplay no tenía planeado hacer pero resulta que acaba de salir la luna, la luna sangrienta y yo no tengo ningún tipo de npc de, de npc para que bueno cuando tengo muchos distintos de npc según he oído la luna sangrienta como que deja de salir en un tiempo uff me lo matan a todos en fin Resulta que la luna sangrienta me ha agarrado en este mundo Con este personaje El cual no tenía planeado hacer Porque lo que estaba haciendo era buscando Buscando, como se dice, materiales Para el otro mundo Que es de este tío de aquí En fin Veamos qué podemos hacer Este está mejor equipado Lo cual es un poco obvio Pero igual hay la, hay, Están las mismas posibilidades de que pueda morir Porque bueno, es la luna sangrienta aparecen pues Muchísimo distinto de, de, de monstruos En todo momento Pero en fin, ya que estamos aquí No puedo dejar De grabar este episodio porque es algo Épico, así, así por decirlo Pero de toda manera tampoco Algo así porque De hecho en este mundo es la primera vez que me sale Entonces no hay mucho tipo Mucho distinto tipo de, de monstruos Solo hay zombies Y, eso, y esas cosas En fin veamos matemos estos zombies zombies. bueno de hecho con esta alma con esta armadura con esta equipación que tengo aquí va a ser bastante fácil así que creo que tendré que equiparme un poco menos para que sea un poco más difícil <risa> bueno en fin veamos todo esto es obvio que lo tengo que tener me matarán me matarán si no me muevo y la katana tomaré la katana para que sea un poco más difícil y no tenga que ser tan wow todo el que se me atravesa en el medio... Cinco... Cinco troquetazos y ya están muertos. Pero, en fin. Con estos se, se, me, se me juntan en todos un poco más. Y se me hace un poco más difícil. Eh, veamos, veamos. Uf. Bueno. Bueno, bueno. La luna sangrienta. La luna sangrienta, señores. Veamos si podemos llegar a alguna... Alguna... Alguna cueva... Y por aquí no podemos seguir también explorando. Ya que en la cueva o en los desiertos hay distintos tipos de monstruos que son más difíciles. Y ahí, tal vez, en fin. Según el reloj que tengo con este personaje, me dice que son las 10 pm. O sea, que acaban de ser, básicamente acaba de ser la noche secreta. Veamos. Moveros, moveros, moveros. Veamos, veamos. Muere, zombie. okay Ok. Me dio otra algo ya esta, esta es que ya me tiene cansado Veamos Defensivo Supongo que lo cambiaré por el protector Ok Uy, vienen todos, vienen todos Vienen todos Casi no hay ningún tipo de, de, de, de monstruo Así que es Oh. ¿Qué es? Tiene un sombrero Uh señores, habrá el linko <ríe> Muy bien Hemos conseguido un material por aquí mismo también Veamos Continuemos, continuamos, continuamos ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Oh, uh, una estrella Bueno, de hecho no me hace falta Pero se puede hacer Veamos ¿Qué tipo de posiciones tenemos? Ok ¡Muere! Ok acabo de caer una estrella Ok Lo que nunca he podido <coughs> Lo que nunca he podido encontrar son la, los orbes estos para poder hacer que caiga un meteorito pero en fin, que se puede hacer un segundo bueno este episodio no tengo no puse el cronómetro porque de hecho fue algo que me pasó así de repente y no tenía ningún tipo de de, de, de, de equipación así que este episodio solamente será para enseñarles lo que es más o menos la luna sangrienta en este mundo veamos y Cambiaré a otra, otro tipo de arma Ok Esta arma se puede conseguir ya después de que uno mata el esqueletón Ya lo, lo, lo irán viendo Veamos Uy, odio estas pirañas en el, en el capítulo anterior creo que fue Estas pirañas fueron las que, las que me mataron la última vez Así que, bueno, las odio Así que vemos continuamos explorando uy Uche, tío, ¿qué es que.? Bueno, veamos, podemos comer un algo. Por cierto, tengo flechas unas un tantito extrañas, pero bueno. Estas se llaman flechas bufón. Que lo que me concien son las mejores. ¡Ay, pirañas! ¿En serio? ¿Y aún así me hace daño? Bueno, bueno, continuamos, cambiemos a otra cosa. Uy, tantos monstruos Recuerdo que en el mundo anterior de El mundo Bueno, no en el mundo anterior El mundo de este personaje, el que yo tengo Salían monstruos extraños e Incluso un payaso que hacía la función como de un creeper de Minecraft Pero bueno Se puede hacer Ok, veamos Más Pirañas Y aún creo que ni siquiera Ni siquiera en este Video piloto, por así decirle eh, Creo que nunca No, tampoco encontraremos lo que es El desierto, así que Mejor ni nos hagamos ilusiones Así que veamos O oh, tal vez sí, pero bueno, es que El desierto está tan lejos Uf, una planta carnívora Uy, zombie muero Ah no, que muero, que voy a morir Si este es el mejor personaje que tengo Ay, yeah. okay Ok, ok, ok Ok, ok, ok. Nunca sería de más... Tomar un poco de arena, pero... Bueno, sí sería de más, de hecho. Porque tengo el inventario casillero. Ah, ¡No! Ah. Veamos. Continuamos. Continuamos, continuamos. Eh, por cierto... Eh, bueno, que por cierto, no tengo nada que decir Mejor me callo, mejor que me callo <risa> Ok, ok, ok Ok, ok, veamos Sí, esto sigue apareciendo Ok, vemos. veamos ¡Veamos! ¡Oh, Uy, ya no me acabemos flechas Bueno, continuamos matando zombies Ya son las 2 am Así que supongo que ya esto se está terminando Pero bueno <risa> Es la luna sangrienta Más aburrida de la historia Pero, en fin Pensé que iban a venir más bichejos. Así que, bueno. ¿Cómo que lo subiré? ¿Cómo que lo subiré? Así que... Uy, lo que se parecen son muchos zombies. Si hubiese aparecido... Si esta luna saliendo me hubiese aparecido ya con el, otro, con el otro personaje. En serio, que hubiese muerto. Oh, por fin aparece el desierto. Tan escurridizo este. Pero está muy lejos. Estaría bien poner una cama... Como para comenzar el, el capítulo 5 de Terraria por 2 aquí o oh, ush, ush, tío, es que... Bueno, veamos, miren, solamente los, zombi, ya, los zombies y los ojos oh, esos ya miren por donde me tienen de vida Y eso que esta es la mejor, la mejor armadura después de la armadura de meteoritos, claro La cual aún todavía no la he podido con, eh, conseguir, pero bueno Veamos Ok, ok ah, yeah, yeah. Ok, ok Ok, veamos Bueno, ¿qué me ha sucedido hoy? Pues he tenido otro pequeñito problema con el internet El cual creo que ya lo solucionaré Pero para mañana o tal vez después de mañana Porque, us uh, ¡cuántas estrellas! En fin, una cosa por vez, una cosa por ver, porque después me lío y no quiero eso. Entonces, bueno. Ya las no sé añuntas ya está terminando. Así que, la suerte. Ya se terminó. He tenido un pequeño problema con el internet. Y, bueno. ¿Qué se puede hacer? Así que, los estaré subiendo el video tal vez mañana. O después de mañana, ya que hoy estamos a 30. Veamos, veamos. Bueno. Este ha sido un... Episodio de exploración del mundo Y también de... Para que vean más o menos cómo es La luna sangrienta En el mundo que tengo hecho Hasta día de hoy Y bueno, sin más que decir He eh, muerto O quizás no O quizás sí oh. O quizás no No, tío, no, ¿qué? Espera, espera Un momento, un momento Sombrero, sombrero, ok, tengo, tengo oro, no, no, no, bebamos, ok, regeneración, ok, no tengo nada, no tengo nada, moriré, moriré, moriré, sube, en serio, bueno, he perdido vidas, he perdido vidas, no, wow, qué descubrimiento he perdido vidas, bueno, bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Like si les ha gustado el video. Y suscríbanse porque en serio que sería de mucha ayuda. Chao, chao.